Como en casi todas las librerías Javascript existen varias opciones para poder enlazar Vue con nuestro código. Vamos a dedicar este vídeo a ver cuáles son las más habituales y también de paso a conocer las diferentes versiones disponibles. Pero antes de empezar, vamos a recuperar un concepto del vídeo anterior como es el concepto de Framework progresivo. Como comentamos, esto lo que implica es que la librería permite adaptarse al nivel de dificultad del proyecto. O dicho de otro modo, que la librería es utilizando para proyectos muy sencillos como para proyectos más complicados. Aún así, en el caso de que lo que tengamos delante sea un proyecto de mucho más envergadura, mucho más complejo, es posible la incorporación de plugins que nos permita abarcarlo. En nuestro caso y por ahora, únicamente vamos a centrarnos en instalación básica, que como comento, ya permite abarcar proyectos con cierto grado de complejidad. Dicho esto, eh, vamos a ver qué podemos instalar. Es decir, vamos a ver esa instalación básica de cuántas formas se nos presenta. Y esas diferentes formas se nos presentan en lo que se denominan builds o compilaciones. Compilaciones que no son ni más ni menos que las diferentes opciones disponibles para descargar. Evidentemente la primera característica a tener en cuenta es la versión del framework. Es decir, si es la versión 1, la 1.5, la 2, etc. La segunda implica la descarga del runtime o del runtime más el compilador. Podríamos decir que el runtime es el motor que permite la reactividad, el corazón de Vue. Sin él no podríamos hacer nada. Y por otra parte, el compilador es un componente que nos va a permitir compilar plantillas HTML, pero escritas en este caso en el fichero JavaScript. Ahora mismo imagino que es algo que se os escapa, que ya veremos más adelante, pero al menos es bueno saber que existen estas dos opciones para poder utilizar la más adecuada en la carga de nuestra aplicación. Y por último, tenemos las versiones minificadas y las no minificadas. Las minificadas, aquellas destinadas a producción, mucho más estilizadas, sin espacios, sin comentarios, sin ningún tipo de elemento sobrante, mientras que la no minificada contiene toda aquella información necesaria para poder realizar una depuración en tiempo de desarrollo. Además de esto, existen otras opciones, mucho más específicas, que están pensadas para poder ser distribuidas con nuestra aplicación, y que en nuestro caso por ahora vamos a obviar. Así que con todo esto, nuestra opción será elegir una versión 2.x o superior, trabajando con runtime más compilador, y en versión no minificada. Ya sabemos qué podemos instalar, así que ahora veamos cómo podemos instalarlo. Y para eso tenemos varias opciones. La primera de ellas, que sería la más sencilla, consiste simplemente en descargar el código desde la página web de Vue e incluir la librería mediante la etiqueta script. Al final nos quedaría algo como esto, teniendo en cuenta que he supuesto que la librería estaría en una carpeta denominada View dentro de otra carpeta llamada JS. La opción 2 es muy parecida a la opción 1, pero en este caso, en vez de descargar la librería desde el sitio web de Vue, directamente la enlazamos desde un CDN. Un CDN es un servidor, existen varios, dedicados a suministrar contenido, más bien librerías, de uso habitual. Estos servidores están optimizados para ese trabajo, de manera que sirve mucho más eficientemente esa librería. Este tipo de instalaciones es relativamente habitual en producción y al final queda como algo muy parecido al anterior, solo que en este caso, el atributo src hace referencia no a un fichero local, sino a una url donde se encuentra la librería. Bien, estas dos opciones son las más sencillas, de hecho son las más conocidas por casi todos, pero desde hace un tiempo empieza a ser recomendable una tercera opción. Opción que consiste en el uso de npm, o lo que es lo mismo, el gestor de paquetes de Node. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues para que no lo sepa, eh, Node, o Node.js realmente, es un framework JavaScript pensado para desarrollar aplicaciones en el lado servidor. Es decir, es un framework, como lo puede ser Vue, pero cuyo objetivo, en este caso, es desarrollar la parte servidora de nuestras aplicaciones web. Podríamos decir que busca sustituir a lenguajes como PHP o como Java. De esta manera, entre muchas ventajas, aporta una muy clara, y es que únicamente hace falta aprender un lenguaje para poder desarrollar ambas partes, tanto el front como el back. La verdad es que en los últimos años es una tecnología que ha cogido muchísima fuerza porque sobre todo es muy versátil. Tiene muchas aplicaciones y, por ejemplo, una de ellas es la posibilidad de poder crear aplicaciones de escritorio utilizando otro framework o apoyadas en otro framework como es Electron.js. Sin ir más lejos, Visual Studio Code, que es la aplicación que muchos utilizaréis para desarrollar, está desarrollada con Electron sobre Node. Es decir, está hecha con Javascript. Bien, pues como framework es, tiene herramientas asociadas y una de ellas es NPM. De una manera sencilla, podríamos decir que NPM es algo así como Synaptic, es decir, es un instalador de aplicaciones, pero que en este caso, en vez de estar pensado para instalar aplicaciones, está pensado para instalar paquetes, librerías, módulos que ayuden al desarrollador a crear su aplicación. Si desde nuestra aplicación Node requerimos una librería, directamente escribimos npm install nombre de la librería y se instalará no solamente la librería, sino todas aquellas dependencias que sean necesarias para que funcionen correctamente. Evidentemente, para utilizar npm es necesario tener instalado Node pero sí que es verdad que muchas aplicaciones ya lo usan y por lo tanto lo instalan, y aún así en el caso de que no esté, la verdad es que es una herramienta lo suficientemente interesante como para que cualquier desarrollador web la tenga instalada en su máquina. De hecho, la cantidad de recursos disponibles mediante el instalador realmente es muy grande. Para poder comprobar si lo tenéis instalado en vuestro ordenador, simplemente desde el terminal se puede escribir Node con el parámetro Version, o de una manera mucho más sencilla, simplemente NPM y ver si como mínimo aparece algo. En el caso de que no lo tengáis instalado, la mejor manera es utilizar NVM. Realmente, Node es muy sencillo de instalar, pero lo que es muy complicado es de mantener. Es por eso que esta aplicación, NVM, permite gestionar las versiones de Node. Permite incluso tener instaladas varias versiones y poder switchear, poder cambiar entre cada una de ellas en función de lo que os interese. Así que, dando por hecho que tenéis Node instalado, el paso siguiente sería, por fin, instalar Vue. Simplemente desde la carpeta del proyecto hay que ejecutar npm install view. npm se conectará a internet y descargará la última versión estable de view. ¿Dónde la va a dejar? Bueno, pues crear una carpeta que se llama node y dentro de ella la carpeta view. A partir de aquí solo nos queda enlazarlo con nuestro código. Y de manera similar a las opciones 1 y 2, simplemente podemos hacerlo con la etiqueta script. Solo que en este caso nuestro atributo src haría referencia al fichero que está dentro de la carpeta node -modules. La gran ventaja de hacerlo con NPM es que esta aplicación trae recursos para poder hacer un mantenimiento sencillo de nuestra librería. Instalar los plugins, futuras dependencias, nuevas versiones, etc. Bueno, pues todavía nos queda una opción más para poder enlazar la librería a nuestro código, que en este caso es utilizando parte de la funcionalidad que nos proporciona Node. El truco está en incluir la librería en nuestro código. Y eso es así porque Node.js proporciona funcionalidades nuevas a Javascript. Una de ellas es la función require. Esa función require, que no existe en Javascript normal, permite que, indicando como parámetro el nombre del módulo, sin poner ni siquiera la extensión, busca en la carpeta no de módules y carga el módulo correspondiente. Y para poder hacer referencia a él en el resto de nuestro código Javascript, se le asigna una constante. Es algo parecido a lo que haríamos con un import en Java o con un include en C o C++. Claro, pero eso tiene un problema, y es que este código que vamos a escribir aquí no es entendible por el navegador. Esto no es JavaScript puro, y por lo tanto, un navegador no lo va a entender. Es decir, hará falta procesar ese fichero para obtener otro fichero que sí que pueda ser entendido por nuestro navegador. La gran ventaja es que al final escribimos un código, un código parecido a este que tenemos aquí, en el que en un único fichero cargo mis dependencias, mis librerías que me hacen falta, y programo. Ese fichero pasará un proceso de compilación, de postproceso, que básicamente consistirá en crear un fichero muy grande que incluirá el fichero ViewJS y nuestro código. Esta opción, que a priori puede parecer la más eh, complicada, la más enrevesada, sorprendentemente podríamos decir que es la más recomendada. Primero porque usamos NPM, que como hemos comentado ya aporta ciertas ventajas al mantenimiento de la librería. Y segundo porque escribimos código independiente. Aquí no es necesario que nuestra página HTML tenga en orden un montón de líneas scripts que llamen a los diferentes ficheros JS que no son necesarios para ejecutar nuestro script. Aquí creamos un fichero en el que ya le decimos qué librerías nos van a hacer falta para que funcione. La pega podría venir en ese postproceso que hay que realizar. Podríamos pensar que es un paso extra que complica más la creación de las aplicaciones. Lo que pasa es que realmente ya no es así. Hoy en día la tecnología está yendo hacia otro camino y es muy habitual que desarrollemos en algún tipo de lenguaje que al final requiera un postprocesado. Ya lo hacíamos con SAS, aquí lo estamos haciendo con Vue. Muy probablemente en un futuro muchos programaréis en TypeScript y quién sabe qué más opciones hay. La cosa es que al final para mejorar el día a día del desarrollador se han creado una serie de herramientas que requieren de un más procesado. Por lo cual al final el coste temporal que implica esa compilación que además es relativamente rápida, realmente es despreciable. Bien, y para acabar, aparte de la instalación de lo que es la librería nos quedaría la instalación de ciertas utilidades que pueden ser interesantes tener en el ordenador para facilitar la tarea del día a día. La primera de ellas es VueClip, que es una aplicación en línea de comandos que nos va a permitir realizar ciertas tareas relacionadas con Vue. Por ejemplo, la creación de proyectos o incluso la instalación de la librería. En un principio nosotros no la vamos a utilizar. La siguiente sería ViewTour, que es un plugin, que es una extensión, en este caso para Visual Studio Code, que incluye marcado por colores, snippets, etcétera, para trabajar con Vue. He puesto esta, no es la que utilizo yo, pero existen muchas otras y también para muchos otros eh, editores de texto. Y por último, View DevTools. En este caso hago referencia a una extensión que está tanto para Chrome como para Firefox y que junto con las herramientas de desarrollador de estos dos navegadores nos va a permitir depurar más fácilmente nuestras aplicaciones.